¡No! ¡No a la discriminación de los pueblos originarios! ¡No! ¡No a los aniquilos! No. ¡No! ¡No al racismo. ¡No! no. Boris va a hacer su obra algo parecido a lo que hicimos acá: decir no a lo que él consideraba era injusto, que estaba mal en su época. ¿no? Porque es un artista que sobrevivió al lo holocausto. Entonces, ese dolor, esa experiencia que tuvo lo radicalizó. Esta pérdida de buena parte de su familia en el Holocausto lo hizo ser un hombre muy crítico. Y eso está en su obra. Vamos a ver la obra de este artista. Les invito hoy en esta noche especial dedicada a Boris Le Acompáñenme. Gobierno de México.